Y llegó el famoso día en el que en teoría se congregarían cerca de 3 millones de personas para invadir el famoso Área Fistibón sin que nadie los pudiera detener. Se suponía que el 20 de septiembre sería el día cero, el día que partiría la historia y marcaría el antes y el después de. Cuando esos 3 millones de personas que habían confirmado su asistencia irrumpirían en las bases y los laboratorios secretos custodiados celosamente por el gobierno que esconde extraterrestres y tecnología alienígena para dar a conocer al mundo entero lo que tanto han escondido. Sin embargo, la decepción ha llegado a muchos rincones porque eso no ocurrió. No en vano dicen que lo que empieza mal, termina mal, y esta invasión que terminó realmente siendo un engaño no terminó en lo que muchos imaginaron que terminaría. Ya que finalmente como lo habíamos anunciado en un post del 21 de julio, todo terminaría en un carnavalesco show de mercadotecnia de venta de productos asociados a un festival de música de temática alienígena. No cabe duda que millones fueron engañados al guardar secretismo en cuanto a lo que verdaderamente significaba el famoso meme que invitaba a invadir el Área 51. Incluso puedes ver grupos de Facebook compartiendo a uno y sobre los secretos que esos 3 millones de valientes desvelarían sobre los extraterrestres y aún no han visto o querido entender que todo fue una movida mercadotécnica para un festival de música electrónica, donde cada vez más se usan estrambóticas estrategias promocionales. Interesante ha sido ver el fenómeno de las redes sociales, de cómo a través de psicología inversa se logra que las personas tomen en serio un asunto trivial como el caso de invadir el Área 51. Mientras que lo real y peligroso es realmente trivializado como por ejemplo la captura de Jeffrey Epstein, un abusador satánico ligado a las actividades de los Illuminati y que curiosamente terminó siendo opacada de manera viral con la invasión al Área 51. Como todos fueron testigos, más de 2 millones dijeron que irían e incluso se pudo ver foros de discusión acerca de cómo irrumpirían en la zona para mostrar al mundo todo lo que allí se esconde. Y solo podía esperarse que de 3 millones que dijeron irían incluso armados y dispuestos a todo, de todos esos millones al final solo llegaron 75 personajes que ni fu ni fa. Llegaron solamente a tomarse fotos ante la valla de la custodiada base. Incluso los visitantes que luego fueron llegando a lo largo del día fueron elogiados por la policía por su buen comportamiento y obediencia. Demostrando que en redes sociales todos son gallitos de pelea, pero cuando llega el momento determinante y decisivo, pocos realmente serán consecuentes con sus ideales. También me ha parecido interesante la manera como han manejado el asunto, donde no pudo faltar la ingeniería social manejada lógicamente por la mano negra. Los organizadores de este festival nunca hubieran logrado tanta atención como la que han tenido desde el día 6 de julio cuando capturaron a Eckstein, sin ayuda de los medios de comunicación de la élite corrupta que han usado las plataformas a su servicio como Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, noticieros, magazines para manipular a la borregada, porque seamos sinceros, solo unos borregos podrían llegado hasta donde se les dijo que fueran. Manejados a control remoto. También me pareció súper interesante otro fenómeno que estuvo asociado a la organización del evento, marcado por el egoísmo, la división y la manipulación de la socia que Matt Roberts se consiguió, y quien es una empresaria de la zona que regenta un hotel de temática ufológica al que hace tiempo no le llegan visitantes. Y es que la mujer pretendía ocultar hasta último minuto que se trataba de un festival de música electrónica y que originalmente pensaban llamar Fiesta del Desierto. La situación llegó a tal punto en que Matty Roberts, el de la idea original de invadir el Área 51, tuvo que poner demandas porque a pesar de pretender cancelar el evento, esa empresaria quería continuar a toda costa. Esas denuncias están aún en curso porque para esta empresaria estaba por encima de todo el negocio y ganancias que le iban a dejar 3 millones de invitados sin pensar en brindar un ambiente seguro para ellos. Matty Roberts estaba en contra de un festival sin condiciones de salubridad y seguridad ya que en medio del desierto no hay hospitales que atiendan una posible emergencia producida por serpientes, escorpiones, hipotermia por las bajas temperaturas nocturnas que llegan a los menos 5 grados e incluso por desmanes que pudiesen hacer al intentar ingresar por la fuerza a la custodiada área o incluso el peligro que pudiera resultar de alguna pelea de personas drogadas que produjera algún herido, como efectivamente sucedió la noche del 20 de septiembre, donde algunas personas resultaron heridas con cuchillo por causa de los efectos del alcohol y la mezcla de drogas. Hasta hubo una persona desaparecida durante todo el día y que fue encontrado a altas horas de la noche, mientras que la empresaria solo andaba centrada en generar ganancias ya que la zona se ha visto cada vez menos visitada a pesar de haber inventado un día en el mes de julio para conmemorar el ovni estrellado de Roswell. Hasta hubo visitantes que invadieron terrenos de personas de la zona y tuvo que llegar la policía a sacarlos del lugar. Riesgos como esos no quería tomar Matty Roberts quien prefirió hacer el festival en Las Vegas cuya entrada era gratuita y donde la asistencia tampoco llegó a 3 millones y se habla de unos 200 o 300 asistentes. Mientras que la empresaria, sin importar la denuncia en su contra, siguió adelante con el festival cuya entrada costaba entre 50 y 550 dólares y que se realizó en un mal llamado centro de investigación OVNI que es de su propiedad y a donde el día 20 habían llegado apenas unas 500 personas. En todo caso, el fracaso ha sido tal que el festival que fue programado para dos días tuvo que ser cancelado para el día domingo. Aquí cabe anotar que entre los invitados hubo un DJ famoso nominado a los premios Grammy que hizo música para tan solo 100 asistentes. ¿Quién paga todo esto? Además asistieron entre otros un comediante de televisión canadiense, así como el productor del documental de Netflix, el canal Mainstream para el adoctrinamiento de las masas, y que acerca de un extrabajador del Área 51 llamado Bob Lazar, donde este hombre afirma haber trabajado en el Área 51 y nunca haber visto ningún cadáver de ningún extraterrestre, y en otro segmento del documental dice haber visto extraterrestres. Ese productor de documentales que está ligado al mundo de la moda y quien se codea con la gente de Hollywood y hasta una empresa de cerveza fabricó una edición especial dedicada a los alienígenas, regalando cerveza en ambos festivales, camisetas, gorras y otros recordatorios. ¿Quién paga todo eso? No podían faltar los kioscos con información o más bien, desinformación sobre el fenómeno OVNI, como por ejemplo, la organización Mufón que está manipulada por el Illuminati multimillonario Robert Ligelow, de quien hemos hablado en el blog y quien es conocido por controlar en todo el mundo la información acerca del fenómeno ufológico. Incluso se conoce que ha creado escenarios falsificados de avistamientos OVNI y parece que todos andan tan fascinados con los alienígenas que nadie se pregunta por lo que en realidad están escondiendo acerca de los contactos extraterrestres. En todo caso en este evento del decenio han quedado en evidencia muchos cabos sueltos como el interés de los medios en viralizar un evento que pintaba ser la desclasificación OVNI del siglo y terminó siendo un desastrozo engaño que terminó convertido en festival de baile y borrachera. En cuanto a las teorías de la conspiración hay muchas cosas por corregir urgentemente o seguiremos siendo vistos como los idiotas, los perdedores. Como se ha visto de los personajes que llegaron al Área 51 a destapar los secretos, literalmente payasos que fueron a ridiculizar las investigaciones sobre los extraterrestres y lo que hay en realidad detrás del fenómeno OVNI. Ya que cuando hables de abducidos, de hibridaciones, de parasitaciones Walking, seguirán tomándose como temas sin trascendencia. Hasta algunos ufólogos mexicanos andaban por allá investigando obviando que era en realidad se trataba de un festival de música electrónica que nada tiene que ver con el tema extraterrestre. Se sabe que han detenido a unos cuantos personajes, entre ellos dos youtubers extranjeros a los que les colocaron una onerosa multa por introducirse con cámaras y drones en zona protegida por el gobierno. Asimismo fue arrestada una anciana de 60 años que a la fuerza pretendía meterse por debajo de la valla que protege la zona porque según ella allí escondían alienígenas y ella iba a destapar el gran secreto gubernamental, lastimosamente se la llevaron ante la mirada atónita de su marido que no podía creer las locuras de su mujer. Otro tipo fue detenido por llevar un objeto en su mano que no quería soltar a pesar de la insistencia del sheriff y los encargados de la seguridad y otro fue arrestado por hacer pis en la carretera. Hubo otros arrestados que fueron soltados en la estación de policía. En todo caso después de analizar lo que ha ocurrido no podemos pensar más que en un engaño que se mantuvo casi hasta el final para poder tener a una audiencia atrapada en una fantasía que terminó en lo que muchos nunca imaginaron dejando al descubierto cómo los medios contribuyen a forjar mitos mentirosos y mantener a las personas en el ensueño sin capacidad para ver, oír y comprender, ya que ellos son quienes mandan la batuta indicando qué pensar y hasta qué hacer. Queda más que claro que para que realmente haya un cambio y se desvelen todos esos secretos que muchos esperan, debe haber primero un cambio interior en las personas, dejando el egoísmo y los intereses personales triunfalistas. Ya que como se pudo ver en esta gran oportunidad, la invasión al Área 51 se convirtió en un juego de intereses de parte de los organizadores divididos por la avaricia que generan esos temas económicos, viendo cómo se podía sacar el mejor provecho económico de las masas ignorantes que hay que dejar igualmente ignorantes. De parte de la élite, su juego fue el de usar un meme, viralizándolo con todos los medios a su alcance cuando les convenía no solo para alentar fanáticamente la idea del falso secretismo en torno al fenómeno OVNI, sino para acallar el interés que generaría conocer detalles de la detención de Jeffrey Epstein que envolvía a personajes de la talla de Hillary Clinton, el Príncipe Andrew entre otros. Como lección nos queda el ser más cuidadosos con la información que nos llegue y entre más viral sea esta, más habrá que analizarla para no terminar engañados y manipulados. ¿Creíste también que la invasión al Área 51 sería el mayor evento de desclasificación de la historia? Suscríbete y nos vemos en el próximo video.